Hola, buenas tardes, bienvenidos al peor nivel de la historia. En una pequeña puesta de Bustillo, yo, que si me lo pasaba, él se iba a tener que pasar con Chitomar X, o no, no, nunca. video mío de un no tiene intro, pero bueno. <coughs> Realmente no puedo intro intros a los videos de los jardín porque no no, sé, no me gusta. No, no me gusta iniciar un video, no, no me gusta saludar. ¿Cómo que no? ¿Qué, qué asco saludar? Realmente no es el peor nivel de la historia. O sea, hay cosas peores. Pero no... No es de mis niveles favoritos realmente, no. No, no, no son esos niveles que me las paso así por. por pasar el tiempo nada más. Como por ejemplo. The Nightmare Real. O dicho Machine, o qué sé yo. Si tuviese que compararlo con otro nivel, seguramente esté más o menos a la misma dificultad que. que Dance en Masacre, más o menos. Son cosas distintas también. Pero bueno, es más o menos para que sea una idea ¿Qué hice ahí? Eh. Ah, es otra cosa, las monedas En la apuesta en ningún momento mencioné las monedas Así que No voy a agarrar la moneda, perdón, pero no quiero No sé cómo mierda se agarra la moneda De hecho, ni siquiera sé si es posible agarrar la moneda seguramente sí, porque es una moneda verificada Y tiene que ser posible de alguna manera Pero no quiero, no, no quiero investigar Cómo se agarra la moneda Porque no la quiero agarrar, ¿ok? Así que, si tenías la ilusión de que iba a agarrar la moneda Al fin voy a saber cómo se agarra la moneda, no, yo tampoco sé cómo eh, Okay, vamos. Esa última sierrita de ahí Esa última cosa me va a hacer la vida imposible Oh bueno, eh, eh, no está mal, no está mal, no está mal Casi yo a la mitad del Ninteto 15, aunque bueno realmente lo complicado está en la segunda mitad Oh no, de hecho no, empieza, empieza en ese wave, eh se toma el mini El wave Mini es jodido y después viene una araña que es también muy tediosa Y después se empieza la más difícil No, ta madre Esa parte sobre todo es la más difícil No, no, otra vez, no, no Creo que fueron dos veces seguidas ¿No? O sea, dos veces si me refiero Creo que fue el siguiente intento Creo que o habré muerto una vez en el medio Pero casi, casi, casi, casi, casi, casi. Parece que hacer una parte en la que voy a perder bastante Tiene pinta Agarré la moneda, no me lo puedo creer. Vale, flaco, avanza este cubo, por favor, por lo que más quieras. Ya estoy harto. Tom, tom, tom, tom. <risa> <risa> ¡Ah! No, ¿por qué? Iba tan bien al principio. yo empecé re bien, empecé volando, más o menos. <risa> Te lo puedo creer, boludo. La concha y tu.. ¡Puta madre! Pero no puede ser que en el intento 21... Llegué al 55. ¡Y listo! Eso fue todo. ¡Nada más! Eso fue todo lo que logré hoy. Con este nivel. ¡Todo! 50 puntos todo después... Nada, nada, nada. ¿Para qué? No tengo ganas. No, no. Eh. ¡Ay, no! ¿Por qué? Ah, oh, mierda. Esa parte es mucho más difícil de lo que parece. Sobre todo por la música. La música normalmente es una guía, es una ayuda, es, es algo que, que te ayuda a, a ponerte la sintonía con el nivel Pero este nivel es tan hijo de puta que la música está desincronizada y yo creo que a propósito Porque si vos seguís el ritmo de la música, cagas. tenés que hacer un poquito antes, un poquito después ¿Andás a ver cómo mierda hice para entrar al portal de, de, de, de ahí sin perder? Y perdí ahora, muy bien, a gusto, muy bien ¿Por, ¿por qué hablas? ¿Por qué mierda hablas? Mirá que perder en esta parte Mirá que perder en esta parte Que es la parte más fácil del nivel, boludo es la parte más fácil del nivel, es el UFO de... No sé, boludo, es el UFO de Teoria Fiercing, más o menos no, por, Es que fuera de joder es que había muerto como 10 veces en la araña esa De mierda, boludo Es que no, esto no me va a pasar más Esto no me lo paso más Pero sí, eh, sí al final puede pasar la araña y no... Ahora espero no morir 10 veces en el UFO, no, claro O sea, quizás el nivel no es que no es que me disguste tanto Sino como que yo estoy diciendo todo el tiempo me disgusta, me disgusta Lo odio, lo, lo, lo, lo detesto pero quizás no es tan, no es tan odiable, que eso soy yo el que lo hago odiable, puede ser. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿De la misma manera? ¿En serio? salida traicionera, mira que en primer intento está bastante bien está bastante bien, está bastante bien, muy bien ok, ya llegamos acá, bien No, no, no, no, no, ok, acá sí que tengo que reconocer que esta parte es difícil, así que bueno, está bien Ah, pero el, el, el milímetro que estuve pasando, bro, literalmente perdí en, la, en el último obstáculo que había en el Wave ¿Por qué? <ríe> en el último obstáculo de Wave te la puedo creer Ah No. Vamos, vamos, hay que seguir adelante, vamos. Uf, hay que seguir adelante. <risa> Eso estuvo cerca. <risa> Ojo, ¿ahí está? ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Uh, la concha de tu madre! <ríe> Me cagaste la pata al final. No te lo juro, que yo siempre saltaba en esa parte y dije: No jodas, que pierden este último obstáculo. No, ahí está. <ríe> bueno, acá tenés, Nacho, hijo puta. Ya está. Y que, si has, también, ya está. Acá tienen el concha de tu madre X 100%. No, yo te juro que estaba seguro de que iba a perder en el robot segurísimo O sea, en rebote el 94 Ojo con el 94, que no sé si se acuerdan no ¡94! ¡94! <ríe> ah el fin, boludo, ah, ya me estaba costando mucho Como dije antes, no sé si aparecerá en el video, ¿no? Desde Anse Masacre que no, me, que no me cuesta tanto un Hardemon O sea, yo creo que, que sí, ¿no? ¿Cuatro o diez? Ninguno, no, no No, o sea, quizás, capaz sí Pero no lo jugaba tanto A este nivel sí que le eché ganas, a ver cuántos son Ah, no, no son tantos Ah, bueno, aún así Aún así son bastantes, no sé Estuve bastante tiempo para mí con este nivel Así que bueno Bueno, eso Bueno, ya está Espero que les haya gustado el video en cierta parte les pido likes eh, Porque bueno, eh, no sé Me gusta ver que un número asciende No me sigan en mis redes sociales porque no tengo Y nos vemos En la próxima, <ríe> chao, cuídense Hola, buenas <ríe> tardes Boludo, ¿qué haces acá? ¿Y ¿Cómo mierda entraste? Flaco, llevo semana, tras semana retándote Una y otra y otra vez ¿Jugamos a los caminas o no? Vamos a ver imbécil, ¿cómo mierda vamos a jugar a buscaminas? vos caminas? ¿Vos estás mal o qué? Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que vos sabés que yo te voy a hacer mierda, es que yo ya lo expliqué más de una vez Te hago mierda en absolutamente todo, no quieres jugar por cagón Sí, lo único que sabes es decir, no, sí, yo soy Sabo Matsuga. soy el principal, y hago mierda en Augusto Megas Flaco, nadie te conoce, todos te conocieron por mí, sos, sos mi mascota, boludo, sos mi mascota, nadie te conoce los pocos que ven tus videos son para reírse de vos, porque no sabes hacer comedia, no sabes hacer nada, sos un objeto de burla, es que sos, sos imbécil lo que vos, vos pensás que, que, que los comentarios que te dan alentándote son en serio. ¿En, ¿En serio pensás eso? Bueno, a ver, vos tampoco hablas mucho. ¿Hace cuánto que alguien te escribe? ¡Ah, oh, qué pro que sos! Hace mucho, hasta hace, desde Acrópolis que nadie te dice eso. ¿Por qué? Porque con Cataclys todos se dieron cuenta de que también vos sos una mierda y que tampoco sabes jugar juegos. Sos un fracaso de gamer. Sos un fracaso. Y yo no soy un fracaso de la comedia, yo puedo hacer a gente a reír. ¿Y por qué pensás que tenés 111 suscriptores más que yo? ¿Porque yo soy una mierda haciendo videos? No, porque si no fuese por vos yo podría subir videos todos los días y de mucho mejor calidad. Pero no, tengo que aguantarte a vos obstruyéndome todo el tiempo. Si realmente pensás que soy un objeto de burla, entonces ¿qué te cuesta aceptar un puto duele de caminos? Porque no estoy interesado en hacer una colaboración con vos, o sea... ¿Vos crees que voy a arruinar mi especial 200 videos solamente para sacarte en un video? No. Ah, no, claro. No, claro. No, sí. Perdón por arruinarte tu especial 200 videos. Perdón por arruinarte tu directo súper innovador en el que ibas a jugar un nivel de geometría. ¿Qué, qué revolucionario. La verdad es que yo nunca lo vi por ninguna parte. Un poco más y te llamo el Willy Rex de la década del 2020. A ver, y si acepto el duelo, ¿me vas a dejar en paz? Yo te voy a dejar en paz cuando me dejes subir videos todos los días. Bueno, entonces hagamos un trato. Suponemos que ganás, ¿no? Porque no va a pasar, pero vos que estás tan convencido de que, vamos, de que vas a ganar. Si ganás, te dejo subir videos todos los días. Pero si perdés, vas a subir videos solamente cada tres semanas. Y además te vas a tener que volver a poner la foto que tenías antes de marzo. Trato hecho. Bueno, y creo que estamos de acuerdo en que si llego a ganar... Ya me podrían dejar de considerar como un canal secundario. Y si gano yo, yo creo que puedes ir despidiendo todos de tus sueños de superarme en suscriptores y etc. ¡ta madre, ¿en qué momento llegué en mi vida en que tengo que luchar contra contra yo mismo? ¿Contra mi misma persona? ¿En busca minas? No, no sé, no, no, no sé. Pero quiero que toda esta incertidumbre se va a acabar pronto. Para lo pronto. Nos vemos en el siguiente video, cabezas párrafo. Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete.